Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en estas 19 jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico de la Cátedra Luis García Berlanga. En primer lugar, tengo que disculparme porque me he olvidado las gafas, entonces puedo leer cosas que no vienen aquí. ¿eh? Entonces pido perdón y si alguien escucha algo es que, eh, bueno, el problema es que tengo eh, estrabismo o lo que sea, ¿vale? miopía. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer a todas, a todas las personas que están aquí, acompañándonos hoy, especialmente veo muchos, muchos amigos, compañeros de claustro eh, y, y alumnos. Al fin y al cabo, sabéis que toda la investigación es para que os llegue a vosotros eh, y vosotros lo podáis trasladar también a la, a la sociedad. Y quiero, como no, a, eh, agradecer a las personas que me acompañan en esta mesa. Tengo que disculpar a la coordinadora técnica de AISG, ¿eh? artísticas, Artistas, Intérpretes y Sociedad de Gestión, doña Regina Enguídanos, que hoy no nos puede acompañar, le ha surgido un compromiso de última hora que no podía, no podía dejar. Muy bien, pues en primer lugar tiene la palabra don César Martí, director de contenidos de Aput Media. Hola a todos, eh, bueno, pues agradecer la invitación a, a todos estar aquí y a colaborar en una... Como, como estas jornadas y, y en lo que nos viene en el futuro ¿no? con, el año, con el año Berlanga desde que Begoña Siles y, y la gente eh, de la institución nos, nos planteó nosotros estamos trabajando ya ¿no? la posible colaboración con, con esto que nos viene ¿no? que es el Centenario de Nacimiento de Berlanga que, bueno, creímos que era, que era una oportunidad de oro para, para trabajar conjuntamente en todos los aspectos para, para hacer una cosa que estamos cerrando es un convenio de colaboración en el cual tanto la universidad con todos los contenidos que va a hacer, las jornadas, contenidos audiovisuales eh, y, y la televisión pública, los nuevos medios, podamos dar difusión a, a la ciudad de Luis García de Berlanga. ¿no? Yo creo que el objetivo de, sobre todo nuestro, lo hemos planteado en ese año, hemos aquí ya haber de muchas de sus películas para poder proyectar, hacer un ciclo. Y, y el objetivo en todos los canales que tenemos, en todas las ventanas es hacer que la gente que conoce a Berlanga, que ha conocido su obra, disfrute que la gente que no ha conocido a Blanca, que por generaciones igual nos ha acercado a ella, la conozca, ¿no? Y yo creo que es algo que sí que es un reto más allá de, de lo que es solo hacer unas proyecciones, ¿no? Y en esa línea también estaba trabajando mucho todo todos los proyectos que, que se nos planteó, ¿no? Y, y bueno, nosotros, la idea es un poco trabajar desde ya, desde ya conjuntamente, para, para preparar, pues, bueno, hay un, un proyecto, un documental que además es presentado del el Pitch Forum, que hicimos con universidades sobre la figura de, de la mujer en, en las películas de, de Bernal que me ha parecido muy interesante y entraremos en colaboración con la universidad y con la gente que lo hizo para poder, a, poder producirlo luego estamos hablando como os digo un ciclo y estamos hablando bastantes más materiales en, en todas nuestras ventanas documentales en los programas de entretenimiento para que no, se, no, pase, no pase desapercibido el impacto que puede tener y aprovechamos la oportunidad para, para a, a algo tan interesante como mensaje y, y bueno, toda su filmografía. Yo solo, solo puedo eso, agradecer un poco el que se nos pida esa colaboración y desde los medios públicos ayudar a, a que todo esto sea, sea pues, trabajando conjuntamente. Eh, tenemos un año por delante para poder trabajarlo, ¿vale? con lo cual estamos estamos en ello. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Viña, presidente de la Fundación Cañada Blanca. Bueno, señor decano, miembros de la del CEU y, y señoras y señores, estamos, creo que mi presencia aquí se debe a que el, el CEU tiene una visión abierta de la sociedad y ha decidido que una fundación que es absolutamente privada pues, colabore con ella en un acto muy importante. Mire, cuando me dijeron que era... La cátedra de Luis García Berlanga, y este año basado con otro gran cineasta que es Pedro Almodóvar, me planteé cuándo un trabajo se transforma en obra de arte. Yo procedo del mundo de la ciencia, y afortunadamente ese libro tan famoso, escrito por Snow en 1959 de las dos culturas, la científica y la humanística del arte, me lo leí de jovencito en la década de los 70, y creo que afortunadamente se está más fusionado, y me pregunté esa pregunta, no sé si es por de formación profesional que los científicos nos formulamos preguntas. ¿Cuándo dos películas se transforman en obra de arte o cualquier otra cosa? Y pensé en la originalidad, porque la originalidad capta la imaginación. La segunda es que perdure en el tiempo, lo cual perdura en el tiempo. Y la tercera es que nos haga ver el mundo de una manera diferente, es el mundo del cine o el mundo del arte o de la ciencia. Yo creo que han sido originales, han captado nuestra imaginación, han durado en el tiempo y nos hacen ver la sociedad de otra manera. Por lo tanto, en representación de la Fundación Caña Blanc, como máxima representante, eh, estoy encantada de haber colaborado con esto. Y sobre todo, no lo puedo evitar, es de formación profesional, para que una hormona ejerza un efecto se tiene que unir un receptor. Luego Yo soy usted encantado, para que, para que realmente el encantamiento cumpla, tiene que haber un receptor que se una, que tiene que ser que te inviten… Pues muchas gracias a, a la colaboración y espero que esto sea un triunfo y que en años sucesivos podamos colaborar. Muchísimas gracias, don Juan. Sí, el CEO es una institución abierta y nos encanta que este espacio, como, como es Colomina, sea un lugar donde se puedan debatir y acercar y aproximar cualquier tipo… De Además, compartimos los dos, eh, amamos Inglaterra, ¿eh? y bueno, yo por mi tesis doctoral y por otras experiencias, y usted también, sé que ha que allí. Muy bien, tiene la palabra eh, don José Luis Moreno, director adjunto de audiovisuales y cinematografía del Instituto Valencia de Cultura. Bueno, muchísimas gracias, Elías. Bueno, pues eh, por mi parte es muy breve, simplemente agradecer a... a a la Universidad Cárdenas Herrera, la organización permanente y anual de, de estas jornadas. Eh, por nuestra parte es lógico que estemos siempre apoyando este tipo de iniciativas, ya que Berlanga, además de una figura eh, de, que tiene repercusión internacional, universal, es nuestro cineasta más reconocido, cineasta valenciano más reconocido. De hecho, la, hoy, hoy en día todavía la, la, sala, la sala de la filmoteca, que es digamos, el templo de los cinéfilos, eh, tiene el nombre de Luis García Berlanga. Y, por supuesto, esto es como ya un preámbulo, como hablamos también hace poco con Begoña, digamos, es el último acto antes de empezar a preparar eh, lo que será el centenario del, del nacimiento de Luis García Berlanga, que está previsto para el 2021 y en el que esperamos contar con muchos actos, entre ellos, bueno, pues, por supuesto, que habrá un ciclo completo de toda su filmografía en la Filmoteca. Y debemos estar en, estas, en este tipo de jornadas eh, como institución, como administración pública, ya lo que, lo que se pretende es ensalzar la figura de, de este cineasta valenciano. Y en esta ocasión, como ya han comentado en la mesa, enfrentándolo un poco a, a otro de, de los genios de, del cine español, como en este caso es Almodóvar. ¿no? Eh, creo que aparte de las tres Bs que siempre se ha hablado, de Bardem, Berlanga y Buñuel, pues bueno, Almodóvar es la, la primera A que surge eh, y, con, y que vamos a enfrentar a, a, a nuestra B, ¿no? a la B de, de Berlanga, la B valenciana. Así que, por nuestra parte, nada más eh, agradecer que estamos ya en las, en las jornadas número 19. O sea, eh, se dice pronto, pero llevamos ya casi 20 años de, de jornadas. Eh, así que nada, agradecer a, a, a la Universidad, a Cardenal Herrera, a Punt, a la Fundación Cañada Cana de Alain, que se, que se incorpore a este, a este proyecto. Espero que sea productivo y que, bueno, que aprendamos todos mucho de, de, de las jornadas que vamos a vivir hoy y mañana. Bueno, me toca a mí inaugurar las eh, jornadas y me encantaría hacerlo primero eh, a través de unos agradecimientos y contar un poco también eh, qué labor desempeña o ya desempeñado en estos años la cátedra. En primer lugar, me gustaría agradecer al vicedecano de la titulación, al compañero Juan Joás, que trabajamos codo con codo, como no, al director del Departamento de Publicidad y Comunicación Visual, Pepe Martínez, que lo tenemos aquí con nosotros, y, como no, al alma mater de estas jornadas y la persona que todos los años, eh, con muchísimo esfuerzo, saca todo esto adelante para que vosotros y la sociedad pueda seguir encontrando en este lugar de encuentro eh, pues toda esta sabiduría y toda esta exégesis que se hace de, de Berlanga, que parece que nunca termina. Begoña, muchísimas gracias. Me refiero a la doctora Begoña Siles. Begoña, muchísimas gracias por todo lo que haces este año, no te ruborices ¿eh? no, con, muchísimo, no, con muchísimo cariño porque eh, eh, los decanos nos damos cuenta de lo que trabajáis y lo que hacéis, ¿eh? lo sabemos perfectamente. Bien, como no a don José Luis Moreno también, director adjunto de visuales y cinematografía del Instituto Valencia de Cultura por su apoyo a estas jornadas que se iniciaron hace 18 años de la mano de, del CEU y de la Asociación Cultural Trama y Fondo y especialmente desde hace 5 años que están bajo el amparo de la cátedra de Luis García Berlanga como ustedes saben, a nosotros nos une mucho cariño, como saben, por la gracias por estar aquí con la, con la familia. Además, quiero agradecer, aunque no se encuentre entre nosotros, a Doña Regina Anguídanos, la coordinadora técnica de la Fundación AISGE, que es Artistas, Intérprete, Sociedad de Gestión, por el gran apoyo que viene ofreciendo a todas las actividades de la Cátedra, mediante un convenio de colaboración suscrito entre la Cátedra y su Fundación. Este año también acogen eh, una de las actividades de la Fundación Cañada Blanche, como es el encuentro con Javier Riollo. Y agradecemos el interés que tiene la Fundación. Aprovecho a todos los estudiantes que vean eh, la Fundación, que la estudien, que, que vean también las becas que ofrecen, que son muy importantes eh, para, para acercarnos a, a la realidad también inglesa y poder estudiar allí. Hacen una labor realmente, ahora que se necesita tanto intercultural, de acercar los tipos de, de cultura que forman. Europa, no la del Norte y la del Sur y eh, bueno le agradecemos el interés de la fundación a través de su presidente Juan Viñas y su directora Paula Sánchez que ha mostrado por nuestra institución y pensamos invitarla a estas y a otro tipo de jornadas. Muchas gracias. También agradecer la presencia de César Martí, director contribuyente de Apun Media. La Universidad Ceo y Herrera, el Cardenal Herrera y la Sociedad de Millar de Comunicación han establecido un convenio para conmemorar el centenario del nacimiento de Luz García Berlanga en 2021, que creo que es una fecha que no nos podemos eh, pasar. Además, agradecer la presencia y participación del catedrático Jesús González Requena y el presidente de la Asociación Cultural Trama y Fondo, con quien tenemos firmado un convenio de colaboración, convenio que permite avanzar los objetivos establecidos en la cátedra. Y este año, como les he dicho, no solo eh, voy a relatar las actividades que ha llevado la cátedra durante estos cinco años, sino que también voy a centrar las actividades previstas que tiene la cátedra para conmemorar el nacimiento del director de Luis García Berlanga. Que creo que en el futuro debería llamarse cátedra de Luis García Berlanga, Begoña, Siles. Sí, eh, debería llamarse así, eh, por todo el que trabajas, Begoña. Eh, Conmemoración que se inicia con las jornadas que estamos inaugurando, eh, ahora tituladas Trayectos Desesperanzados. París, Tumbuktu, de Berlanga. Y todo sobre mi madre, de Almodóvar. Dos directores que confieso que me gustan muchísimo. La cátedra tiene previsto llevar a cabo las siguientes actividades para las que esperamos seguir contando con las instituciones y las personas que la representan y que están hoy acompañándonos. Una de las universidades, entre otras, una de las actividades, perdón, eh, ahí las gafas se han notado, eh, entre otras, es que la cátedra considera relevante. Es la realización de un congreso internacional, al que están todos ustedes invitados, donde la obra de Berlanga se integra en un tema más general, conferencias, mesas redondas, con personas relacionadas con el mundo académico y artístico, y la posibilidad de llevar a cabo una publicación. Al fin y al cabo, estamos en la universidad y esa es nuestra misión. La cátedra, Luis García Berlanga, para quienes no la conozcan, fue creada en enero de 2014 por nuestra universidad, en colaboración con Cultural Arts, el IBAC, el Instituto Valenciano de la divisual y Cinematografía, y actualmente el Instituto Valenciano de Cultura, perteneciente a la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalidad Valenciana, y tiene los siguientes objetivos. Promover la investigación de la obra de Luis García Berlanga, potenciar la investigación interdisciplinaria de su obra, potenciar la investigación y docencia del cine español y potenciar la investigación de la cultura y de la cinematografía mediterránea, en todo su contexto. Para la consecución de dichos objetivos, la Cátedra Luis García Berlanga desarrolla sus actividades a través de tres acciones. Docencia, con la organización de estos ciclos de conferencias, talleres y seminarios para los alumnos del grado y posgrado de la universidad, con talleres y conferencias, etc. Al fin y al cabo, el esfuerzo que hacemos de traeros a los máximos especialistas en el análisis de cine y de cine es para vosotros, para que vosotros podáis sacar nuevas interpretaciones en vuestra función creadora. Luego está la investigación científica, sobre la vida y obra de Luis García Berlanga, que constituye la segunda área de trabajo de la cátedra. Y que se concretan proyectos de investigación vinculados a las jornadas y ciclo de conferencia, que ustedes pueden seguir además a través de nuestra web, donde vamos publicándolo todo. Y por último, los productos audiovisuales, que se fomenta la producción audiovisual multimedia, documentales, sobre la vida y obra de Berlanga, y que algunos podéis disfrutar y habéis hecho vosotros en nuestros proyectos de creadores o a través del proyecto, nuestro Certamen Internacional Universitario. Durante cinco años, en la vida de la cátedra, se han puesto en marcha las siguientes actividades. Dentro del Certamen Universitario de Internacional de Proyecta, que les invito a que vayan, donde vienen universidades de todo el mundo, se ha introducido una categoría, Luis García Berlanga. entonces han presentado los siguientes cortometrajes, Berlanque, Bienvenido Mr. Whatsapp, Despedida 2021 y una vida contada, realizado por alumnos de segundo y cuarto de comunicación audiovisual. Este año, en la decimotercera edición, la pieza El Ejecutor ha ganado el premio de Mejor Documental, El Ejecutor inspirado, como no, en esa gran obra que es El Verdugo. Se ha creado una línea de investigación dentro de la asignatura del trabajo fin de grado, en el cual se han presentado cuatro trabajos sobre Berlanga. Los teóricos han sido la mirada de Berlanga a través del plano secuencia, el personaje masculino en el cine de Luis García Berlanga y la desdramatización de la Guerra Civil Española en la vaquilla de Luis García Berlanga. ¿Mm? Y el fotográfico, también ha habido un trabajo, un dólar para Berlanga, realizado por nuestro exalumno Fernando Ruiz y asesorado por don Manuel Montilla, profesor nuestro, el doctor que estaba por aquí. No, no le veo así, está por... son las gafas. <risa> <No>. <risa> eh, un trabajo donde se fotografió y entrevistó a más de 20 personas que fueron familiares, amigos y compañeros de Luis García Berlanga. Un, si ustedes están interesados en verla, pueden venir da, al, al Centro de Proyección Visual Bartolomé Serra, que está en la universidad, y nada más entrar verán ustedes la muestra. Es algo que llama mucho la atención por la calidad y también por las personas que aparecen, como su mujer María Jesús Manrique, sus dos hijos José Luis y Fernando, actores como Guillermo Montesino... Eusebio Lázaro, eh, Pepe Elifante y el escritor y biógrafo de Berlán, Antonio Gómez Rufo, entre otros. Un trabajo que culminó con una exposición que se inauguró dentro de las jornadas eh, y que se exhibe, como he dicho, en el CEPA. ¿Mm? Eh, también la organización y celebración de cinco ediciones de jornada de Historia y análisis Cinematográfico, celebradas todas ellas en diciembre, ¿Mm? y que han sabido relacionar la obra de Berlanga con, con otros cineastas de renombre internacional. Y se ha explicado, como he dicho, a través de la sexy lo que es la obra de Berlanga. Las primeras, en diciembre del 2014, llevaron por título Amor y cine, Berlanga, Buñuel y Hitchcock, torno a novio a la vista, Abismos de pasión y La ventana indiscreta, coincidiendo con los 60 años de las tres películas. La segunda, en diciembre del 2015, se centraron en burocracia y cine, la impotencia del sujeto atrapado en la red social mediante las películas de Plácido y El proceso, de Orson Welles, de quien este año se celebra el centenario de su nacimiento. Las terceras, en diciembre del 2016, tuvieron como tema malestar y cine del desencanto a los espacios encantados, en torno a los horizontes perdidos, de Frank Capra, 1937, y Calabuch, de Luis García Berlanga, del año 56. Las cuartas, en diciembre del 2017, se titularon Amores imposibles y se analizaron dos películas, La novia de Frankenstein, de James Whale, de 1935, y Tamaño natural, de Luis García Berlanga, 1973. La quinta, las relativas a los amores letales centradas en el estudio de la boutique de Luis García Berlanga y el Peppermint Frappé de Carlos Saura, ambas del 67, en el marco del 50 aniversario de mayo del 68 y de los 20 años de la muerte del pintor Antonio Saura. Y las últimas, las de este año, que estamos inaugurando ahora mismo. Destacar asimismo los artículos que se han producido en el marco de las investigaciones que se han desarrollado en la cátedra, que al fin y al cabo es lo que dejamos para la comunidad científica y lo que esperamos, que en el futuro pueda servir para nuevas investiga investigaciones e investigadores. Animamos a todos aquellos que estén interesados en el tema de Berlanga a pues, acercarse a la cátedra pues si quieren desarrollar tanto trabajos de investigación para un paper o bien para una tesis doctoral. ¿Mm? Entre ellos, los artículos de investigación del catedrático Jesús eh, González Requena, de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Trama y Fondo, entidad que colabora en esta jornada, del profesor Luis Martín Arias, de la Cátedra de Cine de Valladolid, Vicepresidente de Trama y Fondo, sobre la película El verdugo y Calabuch, del escritor Antonio Gómez Rufo, sobre Plácido, del catedrático José Luis Castro de Paz, sobre Calabuch, y de la profesora y directora de la cátedra, doña Begoña Siles Ojeda, y del periodista del mundo y director de la revista Magma, Salva Torres, que estaba también aquí hace un momento, sobre la película Novia a la vista, y además del artículo Tengo miedo, de Ibrillit Bardot, la metáfora siniestra del fantasma femenino, de la directora también Begoña Siles. Muy bien. Pues, eh, bueno, en, en definitiva, hay un montón de actividades que hemos estado eh, desarrollando en todos estos años. Como he dicho, el material derivado de todas estas actividades anteriormente está colgado en la página web eh, de nuestra universidad, el CEU, Catedral Luz García Berlanga, material que a su vez forma parte del Berlanga Film Museum. Y también se ha creado un convenio de práctica que ya nos han adelantado, de prácticas académicas externas de la Universidad de Céu Cardenal Herrera como parte de la cátedra eh, García Berlanga y del que han disfrutado cinco alumnos. Por último, se han enviado también cartas de presentación a, de la cátedra a un montón de instituciones, eh, etc., ¿no? como el, pues, bueno, el Instituto Cervante, la Filmoteca Nacional y Filmotecas Autonómicas, para que conozcan toda la actividad que desarrollamos. En definitiva, eso y además de estar trabajando ahora, como os he dicho, en un convenio, porque también todos nuestros alumnos, como sabéis, algunos incluso estáis aquí, han participado en los pitchings que organiza APUN, que creemos que nosotros, que es una actividad estupenda para acercar la universidad al medio de comunicación referencial a los valencianos, se lo agradecemos mucho, en el que los estudiantes tienen la oportunidad de presentar proyectos que luego se podrán desarrollar, y hay uno en concreto sobre Berlanga, que, que estamos todos muy esperanzados y que sabemos que puede tener, llegar a muy buen fin, estamos seguros, y que además va a ser muy interesante porque va a proyectar eh, la, la imagen de Berlanga, tanto a nivel eh, regional aquí en la Comunidad Valenciana como a nivel internacional. Y no quiero extenderme más. Muchísimas gracias por su presencia y declaro inaugurada sí. las jornadas. Muchas gracias.